Bienvenido a Blogarte Plus. Recientemente se estrenó el Centro de Artes Escénicas de Taipei, diseñado por la firma de arquitectura OMA, que dirige el arquitecto Rem Kuljas. El edificio tiene múltiples caras definidas para los teatros que sobresalen del suelo, con fachadas opacas, y teatros que aparecen como elementos misteriosos, e incluso un teatro al aire libre en la plaza del jardín. El edificio es obra de Rem Kuljas y David Yanoten. Para Kuljas la arquitectura es un medio para hacer espectáculo público, por eso este edificio con formas muy básicas, busca llamar la atención, en un entorno de arquitectura en el limbo. El teatro esférico cuenta con una capacidad para 800 personas, y el teatro de forma de cubo tiene una capacidad para 1500 personas, que pueden ser acoplados, para formar un superteatro. Si deseas ampliar la información sobre este centro de artes escénicas, te invito a visitar blog Arte Plus.